Viernes de la semana 25 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 18 al 22 En aquel tiempo Jesús estaba una vez orando a solas Se le acercaron los discípulos y él los interrogó ¿Quién dice la gente eso soy yo? Ellos contestaron Unos dicen que Juan Bautista Otros que Elías Otros dicen que ha surgido un profeta de los antiguos él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió, Pedro, tú eres el Mesías de Dios. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y letrados, y tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor, Señor Jesús! Después de haber dado el signo mesiánico por excelencia, el Mesías dará comida a más de 5.000 personas. Jesús se retira a orar a solas. Después se le acercaron sus discípulos. Jesús les pregunta, ¿Quién dice a la gente que soy yo? La mayoría lo tienen por una reencarnación de Juan Bautista. Otros por Elías... Otros creen que es un profeta de los antiguos que ha vuelto a la vida. A nadie, sin embargo, se le ocurre decir que sea el Mesías. La gente esperaba un Mesías rey carismático, de casta davídica, con fuerza y poder. Los discípulos esperaban que él fuera el libertador de Israel. La confesión de fe de Pedro, aunque reconoce su carácter trascendente de la misión de Jesús, lo somete a su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 ...piles políticos. Después Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de los dos, se pronuncia su palabra clave y le dice, tú eres el Mesías de Dios. La respuesta de Pedro a Jesús es correcta, sin embargo la idea de Mesías no es correcta. Él es el Mesías prometido por Dios, pero les ordena que no se le dijeran a nadie. Después Jesús les revela su destino final. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, tener que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Hoy nosotros necesitamos prescindir de nuestras ideas previas sobre Jesús para tratar de percibirlo como nos lo presenta el Evangelio y sobre todo para comprender su misión y adoptarla como la directiva principal de nuestra vida comunitaria y personal. Pero el fracaso que les anuncie no será definitivo. La resurrección del hombre marcará el principio de la verdadera liberación. Que el Señor los bendiga.